Es como una sala de cine, ¿no? Pues hemos venido aquí a otro sitio y la verdad no sabemos muy bien qué puede ser y la cosa es que está lleno por ahí no sé si lo veréis lleno de perros y por aquí hay como unas chabolillas ahí con gallinas también así que no sabemos muy bien qué puede ser esto y tenemos la duda de si entrar o no porque los perros tampoco parecen muy amistosos tenemos galletas que pueden ser una baza para que los perros no nos muerdan a nosotros es que tampoco inspira mucha confianza esto o sea, son perros salvajes que están aquí Guapa la estructura, ¿no? Nos la jugamos. ¿no? Es como el One Ball Trade Center en plan eso, pero a lo más <risa> Voy a bajar un poquito. Vamos a ir con mucho cuidado porque ya os digo, son perros que están aquí salvajes, eh, sueltos. Y bueno, pues puede ser peligroso porque los perros no dialogan. Los perros, si quieren hacer algo, lo hacen. Así que vamos allá. Ua, me he clavado esto en la nariz Puta vida, tío qué rabia ¡Oh! ¡Oh! Se pone a bloquear, hijo ¡No! <risa> Retos extremos, tío Buah, tío, tío, espera, espera a ver. ¿Te la puedes quitar o no? No, no, espera eh, no, Es que no sé qué hacer Bueno, como ahora venga un perro, sí que estoy jodido Tío, o sea, tío qué puta lástima lo oye. Dios ¿Quién es el agujero? ¿Qué, sí, tío ¡Ah! Sí, ¡Qué rabia, <risa> es que esto está lleno de pinchos, tío. Hay mazo? Sí. Espérate, vamos a mirar si podemos bajar. Hey, ¿Qué estáis? ¿Haciendo graffiti? No, no. Estamos mirándolo un poco. No, lo Estamos... digo para los trabajos, chavales. Quiero pintar una, una, en la habitación un graffiti. No, pero es que no pintamos... No pintamos graffiti, macho. Estamos haciendo fotos y tal, pero con botillos aquí, sí. aquí al abandono, pero nada. Escuchad que esto los sueltos, eh. Ya, sí, ya. Aquí? Aquí? No os preocupéis. Gracias. Vale, vamos a usar la técnica de arrastrarnos sigilosamente como un ninja para no darnos con los pinchos. Bajar un paquetito de galletas. Sí, hijo de puta, tío. Ya ves, menos puto fake, tío. Bueno, pues hemos venido como... que es un centro cultural que empezaron a construir hace mucho, que lo dejaron como muy a medias. Y la cosa es que, como habéis visto a la entrada, justamente había un coche de policía que nos ha hecho dudar un poco, porque decimos, joder, si hay policía dentro, chungo. Seguridad, sabemos que dentro hay, por lo que mucho cuidado. Como veis estamos justamente en la parte de abajo del parking y bueno, veis que la estructura está bastante guapa por lo que se puede hacer aquí alguna foto muy interesante A ver, eso quiere decir que... La energía está defendida. Que hay luz, sí A lo mejor para las cámaras Como veis ahora mismo estamos en una estructura, en la verdad, bastante rara Ya os digo esto No tengo ni la más mínima idea de qué podría ser a lo mejor era parte del escenario. Buah, mirad la cacho estructura que hay aquí, que esto ya sí que es de circo. De ahí está, el escenario es brutal. O sea, va aquí para hacer fotos, impresionante. Y vamos ahora a intentar subir justamente detrás. Ahí hay como unas escaleras, por ahí las tenéis, que justamente dan a la cúpula de arriba. Y es que puede ser bastante interesante porque es todo muy geométrico, así es circular y bastante guapo parece pero bueno la verdad es que no queda ninguna butaca yo creo que mira la única butaca que queda la tengo justamente delante mía ahí está pobrecilla guau qué chulo es esto es como súper súper industrial por un millón de euros. A lo mejor justamente por esta zona me vais a escuchar un poco peor, pero como está golpeando duramente el agua, eh, pues hace que se junte un poco con la voz, que os digo que bueno, la lluvia nos va a ayudar un poco a pasar más desapercibidos porque nos estamos acercando justamente a donde está el de seguridad. Y va a ser un cine. ¡Hostia! Pensaba que se me caía, tío. Si os fijáis, ahora mismo, justamente estoy detrás de lo que es el escenario de la pantalla y está lleno de pues de, estas, de cuerdas que van hacia arriba que, para colgar pues escenarios, focos y todos los elementos bueno pues hemos conseguido llegar a la azotea bueno no es la azotea del todo porque todavía hay unas plantas más y bueno no sabía yo que esto era que esto era tan alto así que Vamos a ver si hay algo por aquí más, pero yo creo que más o menos ya hemos explorado todo. Esto está como demasiado en construcción todavía. La verdad es que cansa cuando estás así de exploración, que todo el rato te manchas el abrigo, la ropa... Llegar a casa, luego limpiarlo para volverse a ensuciar... Demasiado polvo. Pues por si acaso voy a grabar aquí justamente lo que es el final porque bueno nos quedará lo que es salir, aunque a lo mejor si pongo esto es porque ya hemos salido y bueno ha sido bastante interesante la exploración de hoy, la verdad es que es curioso el dinero que pues que en este caso se invierte en hacer una estructura que es de este calibre y que luego se queda así a medios de hacer que es como joder, o sea, es, te estás gastando una millonada en hacer esto y luego lo dejas así sin más y nada que lo dicho que a ver si me dejan hablar que es un poco curioso cómo los políticos en este caso pues malgastan el dinero de los ciudadanos en este caso quisieron construir como una zona de ocio y de cultura demasiado grande para la población en la que estamos yo creo y bueno pues al final esto es lo de siempre, tienen una idea, se llevan el dinero los políticos o yo qué sé y al final quien paga las consecuencias siempre es el ciudadano que es el que tiene al final que pagar todo esto y es una, una pena y además es que yo creo que este es un edificio que no van a terminar de construir porque es, es de cultura y si algo se caracteriza el gobierno siempre es que nunca gasta en cultura, por lo que esto se va a quedar así. Pero bueno, que espero que os haya gustado la exploración de hoy, ha sido así un poco cortilla también. Y nada, nos vemos en otro vídeo, suscribiros, compartirlo, bueno, compartirlo si os gusta, si no, pues no lo compartáis hoy. Pero bueno, que si tenéis dudas, que sí, que me lo dejéis por abajo, porque yo siempre me paso ahí a leer las cosillas que me ponéis. mira del cabrón de J que venimos a una exploración, y se pone ahí a hablar por el móvil tumbado, súper del sí, chill. Hace, vale. estoy, estoy en la biblioteca, mamá. En la biblioteca, eh. Estoy en la biblioteca. Espero que tu madre no vea Luisio bien Todo, Aquí se está, es que es para pillar una pizza. Y pues aquí sobra que no hables no de comida que... Por favor, el último que salga por tarde que apague la luz. ¡Guau! ¡Wow! Se enciende. Tú, vámonos de aquí, ya. Sí. Pues vamos, tío. Pues vamos a tirar. Tiramos rápido y salimos.